Hello everybody. Hong Yuan Lingpong. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Junyo Linton. Yeah, just now uh, you listen the sound. Acabamos de escuchar el sonido de una melodía. I am in love. Y la canción decía Soy amor minju. I am peace. Soy paz. I am happiness. Soy felicidad. I am gratitude. Soy gratitud. Why do we repeat this information? Porque repetimos esa información because the information in our consciousness influences our energy and our entire life state and all kinds of relationships. Porque la información en nuestra conciencia tiene una influencia en nuestra energía, en nuestro estado vital, en nuestras relaciones, en nuestra vida entera. Every day we choose and uh, repeat what kind of information and uh, our life will become what kind of state. Todos los días elegimos qué información queremos para nuestra vida y cuál es el estado en el que queremos estar. Yeah, if every day we repeat the bad information, very emotional information, then our life will uh, be controlled by that kind of information and form a habit si todos los días nos repetimos mala información si todos los días conectamos con información muy emocional entonces esa es la información que va a regir en nuestra vida y se va a convertir en un hábito if our inside always come to inner peace uh, feel our consciousness is beautiful inside is love is happiness is gratitude if we always always repeat this information and granted it, our life will become beautiful pero si todos los días nos repetimos buena información si todos los días conectamos con el amor con información de paz con información de felicidad de gratitude poco a poco esa va a ser la información que rija en nuestra vida Each thought can make uh, some energy change in our body. If our inside very, very, very trust our consciousness. Yeah. Then we use full heart give information. This can make a very big change in our life. Si sí, desde lo más profundo del interior confiamos en nuestra conciencia, entonces la información que con la que nosotros conectemos realmente va a hacer un gran cambio, una gran transformación in el mundo, en nuestra vida. Yeah. So hope for everybody, every day. Think a beautiful thing. Say a beautiful thing. Do a beautiful thing. que espero que todos los días todos ustedes piensen cosas bonitas, sientan cosas bonitas, digan cosas bonitas, y hagan cosas bonitas. There are many negative things. Uh, you, ignore. Don't mind. <laughs> Y claro que hay cosas negativas, hay que ignorarlas, no te preocupes por eso. Just choose what you want and what you need. Repeat, repeat. Simplemente elige aquello que quieres, aquello que necesitas y repítelo, repítelo. In this life we eat food. Every day we choose some vegetables. We choose some vegetables. And some different dishes. We choose what we want. Como sucede con la comida todos los días, elegimos lo que queremos comer. Elegimos verduras o cualquier otra cosa. Tenemos esa elección. Hmm. If you choose the very organic uh, and uh, uh, the food full of nutrition that's very good for your body if you choose a lot of chemical food then uh, it's delicious but uh, it hurts your body make a problem for your body that's not good food <laughs> Y si elegimos comida que está llena de químicos, puede ser que sepa muy rica, pero eh, le va a hacer daño a nuestro cuerpo, no nos va a traer bien. Our also eat food. Nuestro ti también se alimenta, también necesita comida. Yeah, Dr. Itold uh, the information. El doctor Pan lo explicó en la teoría del junjoan, la teoría del junjoan de la completud junjoan, y dijo el yijoan ti dirige la información. La móvil. Every, yeah. Every day you receive a lot of information into your event, and sometimes you send. Uh, information from your UNT. Y también enviamos information desde el Many information. Uh, you receive many information coming inside. If you focus on this information, fix on this information, this information suddenly become powerful. Todos los días que recibimos información, si nos apegamos a esa información, entonces esa información adquiere mucho poder. Uh, you know, you you, there are information. <laughs> El you e tiene una cantidad infinita de información. Some information become very powerful from the information. Ocean suddenly rise up; it becomes the central information in the entity. De todo ese océano de información, de pronto hay una información que se vuelve muy poderosa y que se vuelve central. So the central information organize all the other re related information together, form a kind of. Information, Connection, power. Y esa información, a su vez, forma relaciones y enlaces con información similar y forma una especie de eh, cúmulo de información muy poderoso. Okay, now, huh? now I think blue sky. Por ejemplo, ahora pienso en el cielo azul. Now, blue sky, this source, raise up this is source. The information becomes center. The information del cielo azul se vuelve central porque surge al momento en que yo conecto con esa información. If I focus on blue sky, this information. The many related information will come support this central information. Al pensar en esa información, toda la información que se le relaciona viene a apoyar esa información que es central. Oh, blue sky, very pure and clean. Ay, el cielo azul, tan puro, tan claro, tan limpio. And you feel your heart inside love blue sky. Y dentro del corazón siento amor por el cielo azul. And oh, there are some clouds uh, floating in blue sky. Y hay nubes que están en ese cielo azul. Oh, the flights uh, is in blue sky. Y hay aves en ese cielo azul. Oh, birds. Birds fly in the blue sky. Pájaros y aves que vuelan en ese cielo azul. Yeah, many related information will come. Mucha information relacionada comienza a surgir. So, all this information carries energy. Y toda esa información conlleva energía. So if we think uh, negative information uh this negative information fix our consciousness and make negative emotions Si conectamos con información negativa entonces se crea una relación y se producen emociones negativas If you focus on this information si estamos conectados con información negativa, mucha información que está relacionada con esa información negativa comienza a pegarse a pegarse y entonces nos conectamos con emociones negativas, producimos emociones negativas. All this information carries energy. Organize the energy, merge together form a power. Toda esa información acarrea energía. Esa energía va adquiriendo mucho poder. For example, you think, I hate you. For example, when pienso think, odio. Yeah, when I say I hate you, uh it's just a joke, it's not real hate. It's love. In reality, it's amor. Uh, so behind the words, I hate you, behind the words, your consciousness inside the real feeling, you feel If you hate somebody or something, when we say those words, in the conscience. When we say that we hate someone, then you will uh, many information will support your thoughts. I hate this person because, because, because many, many reasons. Lo que empieza a suceder cuando decimos que odiamos a una persona es que empieza a surgir toda la información relacionada, por ejemplo, todas las razones por las que yo odio a esa persona. La odio por esto, por esto y por esto. Yeah. Did you have this experience han experimentado esto alguna vez? Sí yes o no. <laughs> <laughs> sí o no. As mm. many people the more or less experienced. Me parece que toda la gente más o menos unas más unas menos lo han experimentado. Hmm. This is a loss in consciousness. ¿Y esto es una pérdida de conciencia. Yeah. If you love a person Love, girlfriend, uh, boyfriend. You only can see the beautiful thing. Uh, you will gather many beautiful information together to support your love. Mm. Cuando amamos a una persona, por ejemplo, cuando tenemos novio, tenemos novia, entonces mucha información relacionada con ese amor empieza a surgir, empieza a pegarse a, a esa información. Esto es porque hay mucha información que está relacionada con esa información que se ha vuelto central, y entonces entre toda esa información van formando una fuente de poder. So even your girlfriend or boyfriend had many shortcomings. You ignore, you cannot see, you forgot. You only see <laughs> the strongholds. Y es posible que tu novio o tu novia pues tengan sus defectos, pero en ese estado los ignoras y no los ves. Solamente te enfocas en la información fuerte, en la información positiva. That's because there is a central information already stayed there. Y esto es porque esa información central permanece ahí. But if one day the central information as power, no so strong, it be changed by another information. For example, negative information. Too powerful. There. The negative information becomes central information. Then you will find uh, many reasons to hate your girlfriend and boyfriend. If si for alguna reason esa información pierde fuerza, entonces llega otra información a sustituirla en ese papel central. Por ejemplo, si pierde fuerza, yes, the micro. Uh, yeah. Hello, <laughs> Marina. Yes, yes, I'm here. I'm sorry. My internet oh, is, is. Yeah. Okay. I told uh, this kind of a situation always uh, happens in our family relationships. Este tipo de situaciones pasa todo el tiempo en nuestras relaciones familiares. So, we see through this. Uh, Games. Reference games. Si sí es que podemos ver a través de todos estos juegos que nos invitan a jugar los marcos de referencia. Mm -hmm. Before, central information happens passively. Antes esa información central sucede de manera pasiva. Now we consciously choose the information to make central information for our life. Ahora de manera consciente, elegir la que esté en ese papel central. Yeah, if you want to choose your life central information consciously, it's uh, not so easy. Pero elegir la información que queremos que sea el centro de nuestra vida a veces no es tan fácil. That's because your old habit is formed long time. Y esto es porque los hábitos mentales que tenemos llevan ahí muchísimo tiempo. Hmm. Yeah. From a long time, when some information. Trigger our consciousness suddenly our inside we all have instinctively protection. El hábito que tenemos es que cuando hay un estímulo externo, rápidamente tenemos una reacción instintiva. We don't have time to choose the new information. Esa reacción instantánea no nos da tiempo de elegir la información que queremos. That that's yes. the kind of reaction comes from species evolution. Ese tipo de reacción viene de la evolución de la especie. In another word, come from it come from animals' reaction. En otras palabras, viene de una reacción animal. Pero si queremos want to become a, a wise human, uh, we un we usar use de un wisdom de manage life, de un sistema de un de si queremos convertirnos en seres humanos sabios, necesitamos cambiar esta reacción instintiva y animal. This is a high level of Y este es el propósito de más alto nivel de la ciencia del science. Y uh, 30 years ago, Uh, Dr. Pang made the purpose of Chinese human science. Hace 30 años que el Dr. Pang expresó el propósito de la ciencia del chin en chiqun. We want this new human science uh, change human nature, natural institution uh, into Conscious wisdom. Quería hacer, quiso hacer esta ciencia humana para cambiar la nat naturaleza humana de una naturaleza instintiva a una naturaleza consciente. Hmm. True. Uh, everybody, you experience instinctive nature reaction and uh, conscious wisdom. Todos pueden ver la diferencia entre esa naturaleza instintiva que nos hace reaccionar y entre una conciencia llena de sabiduría. Yeah. Now we practice. We need y ahora en nuestra práctica, poco a poco vamos a ir desarrollando esa conciencia de sabiduría. Uh, this wisdom know oh, what's uh, good for uh, this entire life and uh, the whole human society and the world. Y esa sabiduría nos hace tener la claridad para que saber qué es lo mejor para nuestra vida y para la vida de todos los seres humanos, de todo el mundo. And we consciously focus on this wisdom and use this wisdom to manage life and society. Y de a esa y esa para la vida de la humana. So we need to change the old unconscious, instinctively habit. Si es que necesitamos cambiar el hábito de esa reacción instintiva inconsciente. Mm. Make a new habit. As the master of life, we choose the information what we need consciously. Hacia volvernos los propios amos de nuestra vida para elegir la mejor información de manera consciente. How can we choose the information consciously as a master? How podemos elegir la información de manera consciente y ser nuestros propios amos? Firstly, you need to come to your consciousness, observe the consciousness in the present moment. Lo primero es regresar hacia la conciencia y observar la conciencia en el momento presente. If you don't observe your consciousness, your consciousness is like a black box for you. Si no observamos la conciencia, la conciencia es una especie de caja negra. So you see today, in our society, many people mainly focus on material world, forget yourself. Podemos ver en la sociedad de ahora que hay mucha gente que está enfocada en el mundo material y se olvida de su propio ser. La mayoría de la gente está enfocada en el cuerpo, en lo que quiere comer o en el trabajo que tiene. I want to earn more and more money for material for the body. Y quiero ganar más y más dinero para comprar cosas materiales o para tener eh, mejor el cuerpo. Oh, in this kind of situation, consciousness inside is a black box. En este tipo de situaciones, nuestra conciencia interior es una especie de caja negra in this way human lose the self attach on ex word long time understand this then eh? Consciousness immediately becomes to self, observe self. Y una vez que entendemos esto a través del sonido, um, um, la conciencia regresa a sí misma. Yeah, Doctor Pang told us this method. Um, mm. this mm is for. Bring consciousness back to itself. El doctor Pang enseñó que este sonido mm, es un sonido que ayuda a que la conciencia regrese a sí misma. Yeah. Huh? We already understand. Uh, when you understand this papers. Your consciousness already is to observe itself for present moment state. Y cuando comprendemos este proceso nuestra conciencia empieza a observarse a sí misma en el momento presente y entra en ese estado. So now can you feel the state of your consciousness? ¿Pueden todos sentir el estado de su conciencia en este momento? And maybe you think, oh, it's so simple. A lo mejor están pensando, pero no es tan sencillo. Sí, yes, you are right. It's really very, very simple. Pero en realidad es muy, muy simple. You just need to uh, be aware of uh, the present moment uh, consciousness state. Simplemente tienen que darse cuenta, hacerse conscientes del estado de su conciencia en el momento presente. Okay, now, but after you know this state, then in this state, you repeat mm. Focus Y una vez que observen a su conciencia, repitan el sonido. Mm, mm, y de esta manera, su conciencia se va uh, va a entrar en un estado muy estable y se va a volver cada vez más y más pura. This pure, self-aware state of consciousness. We train this state. It is a way to completely experience ee-yuan-ti. Este estado tan puro de autoconciencia es la manera de alcanzar el más alto nivel del Guianti know truthful, uh, who I am. Es la manera de completamente encontrar nuestro ser verdadero, saber quién soy. So feel the pure present moment of consciousness inside Repeat it mm. uh, when you repeat it, mm, you feel your pure consciousness become clearer, stable. Entramos en este estado de autoconciencia y repetimos el sonido um mm, y podemos ir sintiendo cómo la conciencia se vuelve cada vez más clara, más pura. Before we completely achieve to Yi Yuan Ti, we call this state Ming Jue. Y antes de alcanzar por completo el Yi Yuan Ti, a este estado intermedio le llamamos Ming Jue. Yeah. So the topic of, of this session is. Uh, About uh, the peace of the world. Y el tema de esta sesión es eh, la paz en el mundo. When we come to this state, the inner peace will appear. Y cuando entramos en este estado va a aparecer esa paz interior. Actually, there are. Mm, Two kinds of inner peace, or oh, the the peace of the world. interior One peace is a natural state. Un tipo de paz es nuestro estado natural. That's unconscious. Y es inconsciente. Focus for example uh, if there is nothing trigger you uh, you are very natural uh, you stay in the forest uh, you sleep there are mm. uh, you just uh, enjoying the present moment mm, something very focused very joyful oh that's peaceful state por ejemplo cuando no estamos recibiendo ningún estímulo externo y estamos por ejemplo, descansando en el bosque, disfrutando de un momento de paz, no pensando en nada. Ese es un estado de paz. So, I think everybody have already experienced this kind of peace. Me parece que todo el mundo ha podido experimentar ese tipo de paz. You had a very... After you have a very busy work. Now at the weekend, you went to the nature or have a relaxation, you feel inside become peaceful. Después de un día muy ajetreado, por ejemplo, si salimos y conectamos con la naturaleza y encontramos un momento de relajación, experimentamos ese tipo de momento de paz and then you feel your life energy is balanced and become stronger. podemos Why? That's because uh, your consciousness inside the information become harmonious. ¿Y por qué sucede esto? Porque la información en nuestro interior entra en armonía. Hmm, you release the, the fixation and the attachments. Por un momento hacemos a un lado nuestros apegos y nuestras fijaciones. But if you go to nature, we can you go to nature, but you still. Think something, very fix the things. You still feel not peaceful. Even yesterday in a beautiful nature. Pero puede ser que vayamos a un lugar de naturaleza, pero sigamos pensando en alguno de nuestros apegos. Y no estamos entonces entrando en un estado pacífico, aún cuando estemos conectados con la naturaleza. So we know, this kind of natural peace is created by environment, environment, environment information and depend on how strong the information is. Y sabemos que para entrar en este estado de paz, Dependemos de la información del ambiente exterior y de qué tan fuerte sea esa información del medio ambiente. Another kind of peace from you know, aware, pure consciousness. Y el otro tipo de paz viene de nuestra conciencia autoconsciente de ese estado de conciencia consciente de sí Hay mucha información que estamos recibiendo del exterior y del mismo cuerpo pero la conciencia, aunque se da cuenta de esa información, no le pone atención a esa información, no, no le da importancia. So no infor no ex information can really trigger you. Y entonces, no hay información que venga del exterior que pueda generar una reacción fuerte en nosotros. Okay. Like a, uh, you open eyes. You see the blue sky and the sunshine, oh, no problem. When you close eyes and you see darkness, no problem. You are the observer. You don't mind what you can see, you can, what you can hear, and you, what you can feel. For ejemplo, abrimos los ojos y vemos el cielo azul, no hay problema. Cerramos los ojos y vemos oscuridad, no hay problema, no le damos importancia a lo que vemos, a lo que escuchamos, o a lo que sentimos, simplemente somos el observador de eso. Oh, so you, your, your pure consciousness already go beyond all the information coming from your reference framework and your sensory organs. Nuestra conciencia se da cuenta de que toda la información viene de nuestros marcos de referencia y viene de nuestros órganos sensoriales. Our inside is just the pure Nuestro interior está conectado con el Min -jue. Y con el guillo en ti, lo más puro. This is a, this is a conscious, consciousness state. Este es un estado de conciencia autoconsciente, consciente de sí misma. The through practices, we need to come to this state because we can choose, we can decide this state. And in this state, we also can choose them. Information In reference framework. Y in estado también podemos elegir la información de todo ese océano de marcos de referencia. we choose a uh, positive information, create a balance, the harmonious information system. Elegimos información positiva y creamos todo un sistema de información balanceada, positiva, en equilibrio, en armonía. Yeah. For example, now you are true in just Por ejemplo, ahora estás en un estado de ser verdadero. You think of nothing, but you experience that you are conscious, peaceful state. No piensas en nada, pero sabes que estás en un estado de conciencia y de paz. Can you feel? Pueden sentirlo. This is that uh, uh Like nothing is, but uh, it's very essential for our life. Este estado parece un estado de vacío de nada, pero es un estado esencial para nuestra vida. And the best on this data, now you have a feeling or you have a information. Universal land. y cuando estás en este estado y llega un, una sensación, una emoción, lo que sientes es un amor universal. Cuando esta información aparece, es una información positiva. But at the same time, you realize uh, you are the pure ming You go beyond uh, this positive information. But al momento en que te das cuenta de que eres Ming-Jue puro, también trasciendes esa información positiva. So at this present moment, uh, hmm. This pure consciousness, aware consciousness state, and uh, this information together is still a peaceful harmonious state. En el momento presente, ese estado de autoconciencia se funde con esa información, forman todo un estado completo y armonioso. Let's see. In the pure mind, there is nothing. Now you think of happiness, feel happiness within our smile. In este estado de mind puro, pensamos, sentimos felicidad y naturalmente sonreímos internamente oh this is still peaceful state peaceful this is peaceful happiness so in chinese uh, traditional culture uh, we have a state it's called a Ch means a centered pure state of consciousness her means a harmonious in the cultura traditional china tenemos this este concept in significa central conciencia can you repeat the um, her He. He yeah. harmony harmonies? Y significa armonía, armonioso. So when this centered pure state receiving information and then have the reference framework movement, this centered state still keep stable. Entonces, en este estado de la conciencia centrada y en armonía, cuando recibe información y cuando conecta con un marco de referencia, mantiene ese estado armonioso y estable. So you see, the pure aware consciousness and the, the information in reference framework together, this together, Formal, still can form more a peaceful state. Y entonces ese estado central de autoconciencia junto con el marco de referencia, incluso así todavía pueden formar un estado eh, central, un estado completo de paz. Bueno, example van, No, I feel, oh, I love you. This is in pure consciousness, mindless state. No fixation, no attachment. For example, now if you think, "I love you," from that state of self-consciousness, centered, no attachment, no hay If you change it now, you're not in mindless state. Listen. Oh, I love you very much. Okay, you lose yourself. This love will become a fixed love, become a conditional love. Pero cuando perdemos ese estado de minjue y pensamos, te amo, te amo muchísimo, empezamos a sentir apego por aquello o aquella persona y entonces nos perdemos a nosotros mismos porque nos estamos apegando a algo. Yeah. You lose the real peace y perdemos ese estado real de paz so from true self there feel oh your inside is a pure minjue minjue inside is love i love you it's just a minjue love connect with that person merge with that person this entire feeling desde el estado minjue cuando pensamos Amamos que amamos a una persona, lo estamos haciendo formando toda una completud con esa emoción. Ah. So, they practice inner peace, they mainly practice conscious peace. Conscious and peace, one is the pure aware consciousness state, the second Pure consciousness that use information in the framework. Entonces, cuando estamos conectando con esa paz interior, en realidad estamos trabajando la paz consciente. La paz consciente en la que desde un estado de autoconsciencia nos fundimos con la información y formamos una completa. So, everybody. Train this state in your daily life a little, a little change all the fixed habits. Así es que todo el mundo trate de practicar todos los días un poquito este estado, y de esa manera irán cambiando el viejo hábito. Yeah, one day, if you really successfully have this uh, conscious peace state your life will become great, you become you will become a sage entonces eh, llegará un día en el que puedan mantener ese estado todo el tiempo y habrán llegado a un nivel en el que se les considera lo que se llama un gran sabio hmm. now i believe everybody can day in this state in short time everybody can you that persona in en este but because this state is still not stable enough so when stronger information triggers you the old instinctively Reaction will happen again. Pero también es cierto que mantener ese estado in forma stable no es tan fácil. Cuando entra una information muy fuerte que estimula, entonces volvemos a la reacción automática e instintiva. But suddenly, the central information will be changed into negative y de pronto esa información central cambia hacia la información negativa so when you realize this suddenly mm, okay consciousness come to itself consciousness pure consciousness receives itself information it's a peace cuando esto suceda, hay que regresar a ese estado de autoconciencia repitiendo mmm y con este sonido la conciencia regresa a sí misma y regresa a la paz. Yeah. Actually, this process is entity receive or reflected its self as data, this information. I entity is even pure. In ese estado, lo que sucede es que el I y se está reflejando a sí mismo. El I no es otra cosa más que algo puro, muy pacífico, muy estable. Hmm. I entity receives in self information. This is a car. Of a consciousness practice. Y cuando el yo ti recibe esa información, eso se vuelve el núcleo, la esencia de nuestra práctica. Yeah. Sí. Yeah. The, from the observer observe itself, or come back to Y la práctica comienza cuando el observador se observa a sí mismo. then based on this is the data then we feel or love happiness this beautiful information is in the umt We choose this information in ese momento podemos sentir que la información de amor y de felicidad está en nuestra conciencia y elegimos esta información we always maintain this central information Gradually, our life will become all. this is a beautiful state y si logramos mantener ese estado a lo largo de la vida entonces nuestra vida se va a volver un estado hermoso okay after our inside really have been conscious inner peace then we can send the uh, peaceful information to family person and uh, to the whole world that's become effective. Y en el momento en que nosotros entremos en ese estado de paz interior, podremos enviar información de paz hacia nuestros familiares, al mundo entero y esa es la manera en la que esa información se vuelve efectiva. Okay, now let's be experience muy bien, ahora vamos a experimentar esto, a sentirlo. Relax. Nos relajamos. Pure consciousness observe its self. La conciencia pura se observa a sí misma. Relax. This self-aware pure consciousness. Relajamos este estado de conciencia consciente de sí misma. Con... Relax, relax, Nos relajamos, relajamos. Yeah, with a little inner smile. Con una sonrisa interior sutil, Yeah, now you experience this consciousness is a conscious, uh, peaceful state. Experimenta ahora como esa conciencia está en un estado de conciencia y de paz. When this consciousness going to your chi body, can quickly make your body chi become more harmonious. Y cuando esta conciencia va hacia el cuerpo de chi, inmediatamente puede hacer que ese chi se vuelva armonioso. Okay. Peaceful consciousness, with the head in our space. La conciencia de paz se funde con el espacio interior de la cabeza. Point to the neck, merge with the head, neck in our space. Va hacia el cuello y se funde con el espacio interior del cuello. And arms inner space. Y ahora va a través de todo el espacio interior de los brazos. Into chest inner space. Se funde con el espacio interior del pecho. Merge with the abdominal space. Se funde con el espacio interior del abdomen. Comes throughout the spine space. de todo el espacio interior de la columna vertebral. Then legs in our space. Y luego el espacio interior de las piernas. Merge with the whole chi body inner space. Se funde con todo el espacio interior del cuerpo de chi. In the whole chi body inner space, still experience the pure, clear consciousness state. 明觉 y en el espacio interior del cuerpo de Chi, experimentamos ese estado de conciencia clara y pura, ese estado de yeah, now you feel this is a peaceful entire life state. Y ahora podemos ver el estado de paz de la vida entera completo. This is be so expand lead the body expand and merge with the environment. Esta conciencia consciente de sí se expande más allá del cuerpo hacia el ambiente, hacia todo lo que nos rodea. Ma With all the family people. Se funde con todos nuestros familiares. Everybody get your peaceful information and their energy become more balanced. Todas esas personas reciben nuestra información de paz. Y su información, su energía, se vuelve más balanceada. Yeah, this, uh, state expand to the society. Este estado de conciencia de paz se expande hacia toda la sociedad. Merge with all human and the natural world. Se funde con todos los seres humanos y con todo el mundo natural. And you fear, you trust, we bring peace to the world. Y Puedes sentir con confianza que estamos llevando paz al mundo entero. Now, very important thing is that our Hirmin, Jue, Peaceful Consciousness merge together from a high level to yeah, so, where consciousness field. Algo muy importante es que esta conciencia autoconsciente muy pura, este estado de Mingyue, se funda con la conciencia mundial, la conciencia universal en uno solo. Nos fundamos unos con otros. Enough everybody the beautiful pure consciousness completely merge together become one. Y de esta manera, la conciencia muy pura de todos se funde en una sola. Relax. Keep this state stable. Relajamos y mantenemos este estado muy estable. Experience. Uh, our mind and the whole mind Consciousness Field. Uh, when this is dead become a pure and a pure. Sentimos nuestro Mingyue y sentimos todo el campo del Mingyue. Como se vuelve todo uno muy estable en la armonía. this consciousness uh -huh. field more, more and more powerful y esta conciencia se va volviendo cada vez más poderosa focus on the purity of this consciousness field nos concentramos en la pureza de este campo de conciencia universal we muy When we focus on the purity and the power of this conscious inner peace, it will become more and more powerful. When nos concentramos en la pureza y en la claridad de esa paz de esa conciencia de paz se vuelve cada vez más poderosa this mean que in this present moment the central information is the conscious peace state Quiere decir que en este momento presente, la información central que estamos eligiendo es ese estado de paz, de conciencia. relax. Porque, relax. Nos enfocamos, relajamos, enfocamos, relajamos. Field merge with the human general este estado de conciencia pura se funde con el estado de conciencia de toda la humanidad. But don't fix or attach on human general consciousness state. Pero no nos apegamos, no se fija en el estado general de la conciencia humana. Merge, but keep the state that go beyond everything. Se funde, pero se mantiene. En ese estado que trasciende todo. La resonancia de nuestro Pure Consciousness Field transforma a Human General Consciousness Field. La resonancia de nuestro campo de conciencia. Transforma y modifica el campo de conciencia general de la humanidad. Uh, all over the world, human consciousness gradually, uh, uh, the unconscious state become more and more peaceful. Y a través de esta conciencia, el estado general de la conciencia humana. Se va volviendo un estado mucho más pacífico y menos inconsciente. El campo de conciencia se vuelve más estable y más poderoso. In the unconscious, the consciousness field. Gradually, more and more people start to wake up and join this conscious, the consciousness field. In este estado de conciencia autoconsciente, más y más personas van despertando y buscando este estado de conciencia autoconsciente. So high level. Consciousness resonance transform and improve the lower level consciousness field resonance. Y esta resonancia del estado de alto nivel de la conciencia va modificando la resonancia de menor nivel de la conciencia, del campo de conciencia. The whole world human consciousness field become more and more harmonious. Y cada vez se vuelve más armonioso el campo de conciencia de todo el mundo. Our consciousness field Awakening consciousness field merge with this, especially merge with this place that people have a lot of conflicts and suffering. Ese estado de autoconciencia, ese campo de chi de conciencia, se va a fundir ahora con ese lugar en especial donde Está habiendo mucho conflicto entre personas. Oh. With, uh, and, uh, Ukraine, this area. Se funde con la conciencia de la gente en Rusia y en Ucrania. Nuestro Bring peace and love to this blessed human consciousness field. Nuestro amor muy puro, Minjue, envía armonía y paz al campo de Chia, al campo de conciencia de ese lugar, de esas personas. You can imagine your pure. Consciousness, uh, love, light, uh, illuminate everybody's uh, pure heart uh, and the body. Podemos imaginar que el amor de nuestro estado de conciencia es como una luz que ilumina el corazón y el cuerpo de esas personas. Yeah. There inside uh, conflicts disappear, suffering disappear, fear disappear. In su interior el conflicto desaparece, el sufrimiento desaparece, el dolor desaparece. And now there inside become and uh, love and uh, peace. El interior se convierte en amor, se convierte en paz. Especially los líderes, their insight becomes peace and love. Y en especial, el interior de los líderes se vuelve un espacio de amor y de paz. Their inside information become very harmonious. La información se vuelve muy armoniosa. We take love state Say in those people's consciousness. Y todos juntos desde este estado de amor, Mingyue, vamos a repetir el sonido mm", conectando con la conciencia de esas personas. Mm. Min your Love. Mm. Amor Amor means your Love goes throughout all human consciousness. El amor mincho atraviesa todas las conciencias humanas. Level, more, more and more el campo de conciencia de amor mincho se vuelve cada vez más poderoso. Mm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. This powerful your level consciousness field goes throughout uh, everybody's uh, body energy level. Este campo de conciencia tan poderoso, campo de amor. Atraviesa todo el campo de energía, todo el cuerpo de energía de las personas. Your, your body inner space open, become bigger and bigger, become pure and pure. Puedes sentir tu espacio interior, hacerse cada vez más grande y expandirse. Mm. Merge with the universe <inaudible> con el Chi de This is a peaceful in love, universe space. Este es un espacio universal de paz, de amor, mingyue. Focus on this state. Concéntrate en este estado. Say, and silently, a few minutes, feel this state become pure and pure repite el sonido mm, en silencio por unos minutos y ve sintiendo como el estado se vuelve cada vez más claro y más puro. Mm. Mm. mm mm mm become more peaceful. Life and the whole world become more peaceful. La conciencia se vuelve cada vez más pacífica, y la vida en todo el planeta se vuelve más pacífica. Mm -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Thank mm -hmm. you. Soy Amor Mingyue. Soy Amor Mingyue. Soy Paz. Soy Paz. Soy Felicidad. Soy felicidad. Soy gratitud. Soy gratitud. Aminjoy. Soy amor minjoy. Soy amor minjoy. Soy felicidad. Soy gratitud. Soy felicidad, Soy gratitud. Stay in the beautiful, conscious, peaceful entirety state, and feel we and the world of one. Todos nos mantenemos en este estado de, de paz y sentimos que somos uno con todo el mundo. From our lives deep inside all the cells to the whole human society and the whole world, everything is a whole love. Desde lo más profundo del interior y con todas nuestras células. Conectamos con todas las personas y todo el mundo y sentimos que todo es Jaula. Jaula. Jaula. Jaula. Jaula. jaula. jaula. jaula. jaula. Okay, everybody place Pamela and Duchi and the Tim Top Breatham. Muy bien. Ahora llevamos las palmas hacia el ombligo. Conectamos con una respiración profunda. Enjoy your beautiful life in each breathing. Y disfruta la belleza de la vida en cada respiración. Separate hands to the sides, so Separamos las manos hacia los lados y despacio abrimos los ojos. Okay. Yes, thank you, everybody. Muchísimas gracias a todos. Gracias. <laughs> gracias. Thank you so much, teacher. Yes, thank you, everybody. Oh, wow. Gracias, maestro. Gracias. Estuvo buenísima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Maestro. Gracias. Ouais. gracias, gracias. Sí, Hola. No gracias. Sí, sí, gracias. Gracias, hermano. Gracias. Quiero sí. que me no. la música. Gracias.